Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista desde el Atelier 2020. Esta vez tenemos a mi amigo Daph Schneider. Daph Schneider tiene un nombre que parece alemán, ¿no? Así que eh, Daph es colorista, Daph es colorista, nos va a contar un poco cómo empezó eh, en el cine, ¿no? Por qué puerta entró, porque nunca se sabe por dónde se entra y tampoco se sabe por dónde se sale del cine, porque no te suelta nunca más. y y bueno, y nos va a contar su experiencia como colorista, como profesional del cine, qué camino siguió, su experiencia como docente y también su experiencia como, como empresario porque DAF tiene una empresa que nos va a contar cómo se llama y dónde está radicado. Bueno, DAF, bienvenido a, a estas entrevistas. Y bueno, contanos un poco de vos cómo empezaste, de dónde sos, etcétera. Eh, Gracias, Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad, eh, un placer como siempre, vernos y conversar y, y bueno, ahora toca virtual, pero bueno, ya también, también tendremos la, la manera de vernos en persona. Según. Bueno, te cuento, nada, colombiano eh, que vive en Montevideo hace 17 años, más o menos, hace un montón de tiempo wow. y, y, y nada, que me dedico al color hace más o menos 10 años, tal vez, o un poco menos, pero, pero más o menos es así. Eh, Comencé de una manera muy, muy peculiar, en verdad. Eh, yo creo que yo soy hijo del nerdismo, ¿sí? de ser nerd de pequeño. Me acuerdo que en Colombia había una revista eh, que se llamaba 3D Magazine, que, que mostraba videojuegos y mostraba cosas de 3D Max. En esa época no se llamaba Max, se llamaba 3D Studio, eh, ah. que contaba sobre DOS y... Y mostraba cosas y, y, y yo las ab, abría y me recopaba y, y, y traían CD-ROMs que traían demos de cosas. Entonces recuerdo que dentro de esas demos eh, en una vino el, el, el demo del, del, del, del 3D Studio. Y me acuerdo que me instalé en un pendium que teníamos en casa y no corría. <ríe> y yo quería hacer cosas y no, no funcionaba. Y... Y así seguí hasta que apareció dentro de esta misma revista un software muy raro que nunca más vi, que se llama TrueSpace. Y el TrueSpace era como un 3D para, para niños. Era muy raro. Mira vos! Muy raro. Eh, te, te, o sea, a mí lo que me permitió fue entender eh, conceptos, no entender el concepto de codec, el concepto de render, el concepto de que esto toma tiempo. Y, y, y me empecé a copar. Y, y, dame un segundo, acá me, esto, me parece. A ver. Y, se, y una cosa muy loca que pasó es que a la par de, de, ese, de ese momento, o sea, yo tenía 15, 16 años, pero a la par, eh, eh, mi madre y su pareja en, su, en ese momento tenían una, una boutique de diseño. Entonces, eh, dentro de la boutique de diseño pues había Photoshop, había CorelDRAW, había Freehand y eh, eh, PhotoPaint, y me acuerdo que en el, que en el CD, no, disquets, de, de, del, del PageMaker, que en esa época era Aldus o algo así, venía una demo del Photoshop 3. Oh. Y pide. Fue como encontrar, eh, no sé, el eh, arca de la, la alianza, no sé, fue increíble para mí. Cuando a mí, discúlpame pero me, me, me, me llevaste a mi, a mi puerta ¿no? Porque eh, en esa época, digamos que lo único que había eran juegos, ¿no? Claro. Y uno arrancaba por el lado del juego la relación con la computadora. Genial, por otro lado, ¿no? Claro. Eh, me parece una linda relación, ¿no? De sí. relacionarse con la tecnología a través del juego. Pero claro, yo me moría de ganas de dibujar. Porque yo había estudiado Bellas Artes... Y yo quería dibujar, y vos con tus padres diseñadores me imagino que, que lo que querías era intervenir, crear imagen desde esas herramientas que eran lúdicas hasta ese momento. Claro, yo me divertía mucho, yo decía cosas, o trataba de imitar cosas que veía en la tele, o que veía en la calle, o sea, era como muy, muy lindo. Entonces, eh, yo termino mi, mi, mi bachillerato en Colombia, o sea, mi, mi museo, y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, qué va a estudiar el muchacho? ¿no? ¿A qué seguimos? Yo regreso del, del colegio muy joven, a los 17 años, y cae la pregunta de qué vas a hacer de tu vida, ¿no? O sea, es una pregunta que esa es la y, y tenía varias opciones, ¿no? Diseño gráfico, porque obviamente la familia me empujaba por ahí. Eh, diseño industrial, porque también me gusta mucho armar cosas y los juguetes, eh, particularmente los juguetes me gustan mucho, y, y la ergonomía y todo eso que tiene que ver con eso. Arquitectura, por, por ser un primo de, del diseño industrial. Eh, cine, ¿por qué no? Y, aunque suene loco, historia. Historia, bravo. Que historia. Era que no tenía mucho que ver con las demás. Entonces, eh, mi mamá me dijo, mira, eres muy joven, y lo que conviene es que más bien te tomes un año de descanso, pienses bien qué vas a hacer, y, y bueno, después lo vemos. Entonces le hice caso a mi mamá, y en ese año empecé a investigar un poco de cada cosa, y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era el cine. Entonces, eh, en eso me, me fui ya a la universidad y empecé a estudiar, no cine, sino una carrera que en ese momento estaba muy buena, yo creo que todavía debe existir, eh, yo estudié en el Politécnico Colombiano, una universidad muy buena en Bogotá, eh, y estudié una cosa que se llama medios audiovisuales. Medios audiovisuales tenía una particularidad, y es que son semestres de, de carrera, pero cinco semestres son como polivalentes, pero es una polivalencia creo que única, porque veías... Ingeniería de sonido, radio, veías televisión, nuevos medios, pues, bueno, estamos hablando del 2000, del 99, eh, veías diseño gráfico, fotografía, o sea, veías como muchas disciplinas relacionadas, y cuando llegabas el semestre, tenías que decidir por qué enfocar Yo me enfoqué por cine, y es que tú te enfocabas por tu especialidad, en este caso cine, para ser, no sé, productor, director, pero también podías aplicar. Eh, tomar materias de otras cosas, entonces yo tomé, por ejemplo, eh, materia de fotografía y eh, especializaciones de montaje. De hecho, mi, mi, mi tesis y, y mi trabajo final de, de egreso de la universidad es una tesis sobre montaje, eh, me veía como montajista, y en esa época también fui bastante privilegiado, porque eh, mi mamá siempre me, me empujó mucho y me apoyó muchísimo, y yo recuerdo que en la universidad cuando estaba en la universidad, eh, tenía una matrox y, y era como tener una isla en casa cuando todos mis compañeros tenían que trabajar en su casa. Entonces, era muy afortunado realmente. Entonces, claro, la edición, la edición era como algo que me gustaba y por ahí fue por donde entré. Ya después eh, mi madre, les, eh, a mi madre por trabajo la, la trasladaban para, para Uruguay, eh, yo no entendía nada. Eh, tengo que ser honesto, no conocía Uruguay, no sabía nada de Uruguay. Había pensado en irme a Argentina o a Madrid o algún lado, pero nunca a Uruguay. Entonces, la venida para Uruguay fue al principio un poco terremoto, porque era algo como con lo que no, con lo que no contaba. Pero vine a Uruguay y, y como estaba en ese periodo, en ese periplo periodo de mi tesis, eh, necesitaba un docente o alguien que me guiara en ese proceso y con eso fui a parar a la Escuela de Cine del Uruguay, que es un lugar que ahora llevo en mi corazón muy, muy adentro. Y ahí conocí a una montajista brasilera que se llama Simone Macari. Ajá. Eh, Simone montó un montón de películas en Brasil y acá en Uruguay, y, y en ese momento eh, fue como una guía súper importante en mi camino, porque me hizo ver el montaje desde el punto de vista intelectual. Algo que a mí me, me, me venía pasando y que me pasó durante la universidad es que siempre fue muy técnico todo, ¿no? Entonces, era el, el juguete nuevo, el chiche nuevo, el efecto... Todo era como, como muy... Eh, el aparatito. Y, y Simone me, me, me, me bajó del pedestal y me dijo, mira, hay que pensar. Y, y, y, y si bien antes había tenido en Colombia un profesor de montaje, que es el Loco de Jarano, que también eh, nos había dicho algo parecido, eh, fue acá donde realmente lo interioricé y lo empecé a, a, a pensar de, de otra manera. Y fue tenías algo... Tenías que elegir, tenías que empezar a elegir. Claro, y fue algo alucinante, porque era como... Eh, mierda, sí. Es <ríe> no es solamente... Tenías una formación muy general, por lo que contás, ¿no? Sí, de Colombia, muy, muy vida, grande y, y empecé ya a, a, a, a encajar de a poquito. Eh, de, de, en ese mismo momento, para ocupar mis horas, eh, um, tomé cursos de Flash y de Dreamweaver en esa época. Después ahora no me acuerdo cómo se programa una página web, pero sé que abrí alguna vez el Dreamweaver en esa época. Y también de sonido, en la, en la misma escuela de cine. Y en la escuela de cine me hice muy amigo del Nagra, Nagra de cintas, que reciclábamos ah. las cintas. Sí, porque el, el cine era fotoquímico, pero el audio era, era magneto óptico, entonces el nagra era la grabadora, para los que no, no, no lo vivieron, la grabadora de sonido que iba en paralelo, después que había que sincronizar con la famosa claqueta, ¿no? Claro, claro eh, no tenías ni un scratch audio ni un timecode, era no, no, claqueta. No, era ojo. Era, era ojo, era, era el clásico sincronismo por Slate, que llaman los gringos. Y, y entonces me, me, me hice amigo del audio y gracias a eso también eh, fui a practicar a, a alguna película como un tipo de boom o a grabar alguna cosa. Y entonces ahí me fui como vinculando con el cine nacional, que en ese momento estaba teniendo una explosión muy interesante. El Uruguay. ¿no? El, Uruguay el Uruguay, sí, Uruguay. Eh, el cine nacional de Uruguay, ¿no? Estaba teniendo una explosión eh, muy, muy, muy interesante. Se acababa de, por, por, no, acaba de, de, de estrenar 25 Watts, que fue una película que, que la vi en Colombia antes de venir para acá, que me, que me voló la cabeza, que me pareció algo increíble. Eh, de hecho, hace dos años tuve la suerte de participar en el proceso de remasterización de esa película, y fue como wow eh, Esa junto con Whisky, que fue la primera película uruguaya que, que vi... Eh, que la vi en Madrid, eh, Whisky, en un, en un conversatorio que estaba eh, Pablo Stoll ahí, hablando de, de la película. mostrando imágenes sí. del tráiler de 25 Watts. 25 Watts. Una película clásica del 2001. Blanco y negro. Todo un desafío hacer color en blanco y negro, ¿no? La paradoja del color en blanco y negro. La monocromía. Claro. Eh, y vos tuviste eh, que hacer remaster remasterización. Yo la remastericé hace dos años. Eh, fue. Eh, ya no quedaba negativo, creo. O creo que hay una copia negativa que está muy mal, pero tenía, había, existía una copia en eh, DPX muy buena. Entonces, eh, nada, la remasterización fue revisar esos DPX, revisar que funcionaran muy bien, que estuvieran las secuencias enteras y después construirla nuevamente para después eh, llevarla a Netflix. Eh, con 25 Watts como un, como un recuento de, de lo que fue los 20 años de, de esta película que creo que marcó cinematográficamente a mucha gente acá en Uruguay. De hecho, eh, ahora que trabajo, eh, trabajo con muchas personas que trabajaron en esta película, que fue su primer película, y para mí fue el sueño del pie como se dice acá, ¿no? como cuando, cuando por ejemplo conocí a Fernando Epstein, fue tipo, wow, Fernando Epstein, tú estuviste en, en, en 25 watts y en, y en whisky. Y, y es, es como encontrarse con, con, con esos nombres que uno veía del otro lado de la pantalla y, y empezar a trabajar con ellos y empezar a compartir cosas. Entonces, ahí me di cuenta que, que la vida es loca y que lo coloca uno sin querer en el lugar que de pronto tenía que estar. Entonces, ya en, dejé... De... En un lugar muy sensible, porque tocar... Eh, piezas que, que marcaron ¿no? eh, la historia de, de un país ¿no? eh, hablando del cine y de la cultura de un país, ¿no? porque el cine es parte de la cultura eh, hacer restauración me parece a mí un, un lugar apasionante donde, donde además desarrollas el respeto ¿no? mucho el respeto por, por, por tus antecesores ¿no? a mí me tocó es. trabajar eh, haciendo efectos visuales y algunas cosas de color, en términos de efectos visuales, para Leonardo Fabio. Y hablar con Leonardo Fabio, que es un director argentino clásico, que, que es la, la referencia obligada del cine nacional, eh, fue, fue súper enriquecedor, pero fue imponente trabajar con él. A veces mmm, trabajás con, él, con, con algún director clásico o tocas una, una obra clásica pero desde la restauración, sin, sin, sin hablar con la persona, sin conocerla personalmente, pero, pero te sensibiliza, ¿no? Qué sé yo, si a mí me tocara, por ejemplo, eh, tener que hacer, eh, no sé, una restauración de, de, de una película clásica argentina como La Tregua o algo por el estilo, el, el mundo de la restauración me parece fascinante, ¿no? Y, y eso es algo que que todo colorista debería conocer un poquito, ¿no? entender un poco sobre la restauración. La verdad que sí, porque aparte te, te, te hace dar cuenta, o a mí me sirvió mucho para darme cuenta que, que nosotros somos artesanos ¿sí? claro. y, y a veces nos, nos, nos dejamos llevar por, por lo que son las herramientas y, y la verdad, el trabajo del colorista eh, tiene alma. Y, y, y, lo, y yo cuando me siento en, en, en la sala, sobre la superficie de control a trabajar, eh, me siento más como, como si fuera un agra, o como si fuese una moviola, como que, fuese, como que se puede tocar el material. Y, y, y, y, es, y, y se le trata con respeto. Y no solamente por el material en sí mismo, sino por todo lo que pasó detrás para llegar a, a ahí. Entonces... Claro. Eh, eso es algo que, que, que también le agradezco mucho a Simone cuando me puso a leer y a entender cosas que, que me, me, me hicieron decir, bueno, perfecto, existe toda esta parte técnica que está buenísima y que te va a hacer la vida más fácil, pero tienes que tener un soporte teórico donde vas a entender y aprovecharlo de una manera mucho más eficiente. Y eso es algo que, que tal vez... Eh, se, se empezó a olvidar o no sé si se empezó a olvidar pero, pero a veces se deja como o se da por sentado muchas veces y más que todo en, en momentos donde uno puede bajarse un tutorial en YouTube claro. donde se dijo, ah, yo te hice hacer eh, el color de Amélie bárbaro pero por qué o, o qué características o qué complicaciones o qué complejidades tiene hacer ¿Por eso qué, ¿por qué Amélie tiene ese color? ¿no? y claro. o qué quería contar Jean-Pierre Janet con eso entonces claro, tal cual tal cual ahí, ahí cobra sentido eh, no, me interesa esto de hablar un poquito más de, de restauración Porque no, no me tocó todavía hablar de, de ese tópico y, y lo interesante cuando estás frente a una restauración O una remasterización ¿no? Por, por no hablar de restauración Tal vez una simple remasterización Te obliga a ver la película pero con otros ojos ¿no? totalmente Tenés que prestar atención en lo que está sucediendo a nivel color Entonces la observación que haces es es casi arqueológica, porque estás mirando realmente eh, con una atención diferente, no te estás dejando llevar solamente por la historia, sino que estás mirando todos los detalles y aprendes un montón. Claro, leer, pero, para, pero, pero también no, no, no solamente es arqueología de, de, de narrativa, de fotografía, sino técnica. Por ejemplo, eh, ver eh, cómo saltaban las trucas, por ejemplo, claro. o un, corte entre plano y plano en negativo que tenía un pequeño jump por, por cuestiones de la, de, la, de la impresión del negativo, eh, pensar en cómo fue el proceso del internegativo, eh, un montón de, de, de cosas que la verdad, viéndolas ahora en, en perspectiva, estaban buenísimas. Leer el Key Cove, por ejemplo, Ajá. también. ¿no? Que uno siempre está acostumbrado a ver cuadros, segundos, minutos. ¿Y en eh, esa época con qué herramientas trabajabas? Cuando se hizo lo de 25 watts, eso fue hace dos años. Entonces ahí trabajamos con el Diamond. Ah, con el Dust Con un transfer. Digamos. Claro, Dust Buster. Y se escaneó en Chile Films, en un Array ah, Lacer, si mal no recuerdo. Ah, El Array Lacer hizo algo interesante, eh, por lo que me explicó a mí el técnico de Chile Films, y es. Eh, ponía como una especie de gel, de gel donde flota el, el negativo La, entonces, la regla líquida se llama es El Larry Láser es la impresora, me parece El la Larry Es un Larry claro Un Larry Y pensar también cuál era el código ideal para hacer el, el, el, el material para traerlo, para revisarlo eh, No, fue alucinante Fue una etapa increíble De hecho, nosotros lo hemos hecho antes con... Hay una película uruguaya que se llama eh, Maracaná, que, ah. que es una, eh, un, un, una película que habla sobre aquel, eh, aquella gesta eh, futbolística donde Uruguay se vuelve campeona del mundo en 1950 ganándole a Brasil en el Estadio Maracaná. Y también fue, fue interesante el proceso en Maracaná, no solamente por el escaneado del material que se hizo en Cinecolor ahí en Olivos, sino, sino el, el recibir material de diferentes... Eh, fuentes en, en 16, en 35, eh, que tenía diferente color, que tenía diferente, cuando digo color, eh, diferente textura y diferente, diferente contraste. Entonces nosotros... Soportes, ¿Eran soportes distintos, stocks mezclados? Es peor que mezclar una cámara, mezclar esto. Claro, era, era muy raro y era muy interesante. Y cuando empezamos a enviar el material... Surgió una pregunta increíble porque el, el Dustbuster, el, el, el Diamond y después otras herramientas que usamos también desde Scratch eh, pueden hacer que una película se rejuvenezca de una forma muy violenta. Entonces ahí surge una pregunta que es importante, ¿hasta dónde quiero restaurar? Claro, porque perdés el rastro de, de, de, de, de esa de esa época, ¿no? Se te contemporaneiza tanto el material. Acá estamos viendo fragmentos del tráiler y hay, hay material que sé que es archivo y claro, al estar estabilizado con muchas menos manchas, ¿no? El Dustbuster es una herramienta puramente de restauración, ¿no? Con algoritmos que se de dedican a, a, a, a quitar no, artefactos analógicos y nada, es una, es una aplicación bastante cara. Sí. Eh, eh, especializada en esto, digamos, que, bueno, que es, es fascinante también sentir por momentos, ¿viste? cuando se te, se, se te hace contemporánea la imagen, eh, sentir la época, ¿no? Por momentos decís, hay un vacío en la ciudad que vos conocés que, está más, que es más grande ahora, que está más llena de gente, y empezás a sentir ¿no? esa esa inmersión histórica. Aparte a vos te, te gustaba la historia porque vos nos contaste que la historia es un tópico que te fascina. Eh, claro, y aparte entender porque Uruguay es un país de gestas. O yo lo veo como un país de gestas. Es un país que todo es como una gran proeza. Y para ellos el fútbol es su, su, su epítope pues de, de la proeza. Y el fútbol lo viven con una pasión increíble. Yo tuve la suerte también de ir al estreno de esta película que se estrenó en el, en el Estadio Centenario acá. Y, y ver a la gente al uruguayo emocionarse con los goles de sí. hace 50, 60 años, era terriblemente emocionante. O sea, si yo no me quebraba en ese momento, no era un ser humano. Pero eres <ríe> uruguayo, de... porque ya te digo, Daf, a esta altura ya tenés un pedazo de uruguay adentro. Sí, sí, sí, estoy. O sea, 17 años viviendo acá. Mi, mi novia es uruguaya, mi empresa es uruguaya, vivo en Uruguay. Eh, trato de mantener el acento, porque es mi, mi identidad, pero, pero sí soy, soy, hago parte de acá y, me, y siento propias muchas cosas de las de acá. Entonces, eh, fue, fue lindo restaurar esto. Después, por otros proyectos eh, para televisión, tuvimos que eh, trabajar con materiales de 1915, también del fútbol, de, de, de, los, de las Olimpiadas, de, de Amsterdam. Pero eso le dicen los olímpicos, ¿no? Porque ganaron los uruguayos la Olimpiada, ¿no? Olimpiadas de Ámsterdam y de, y de Colombia, creo que es la otra, en, en Francia, eh, ganaron los campeonatos de fútbol, que, que después se convirtieron en el campeonato mundial de fútbol, y todos esos materiales también los, los, los restauré y, mundial, y el mundial del 30. Y, por y, los barrios más remotos de Colombia, Bueno, algunos se dan cuenta, eh, Argentina y particularmente Buenos Aires está pegado eh, a, a Montevideo, que es la capital de Uruguay. Y te, creo que DAF y yo tenemos menos distancias con nuestras ciudades natales, ¿no? Porque sí. yo de, siendo argentino, nací en la Patagonia y estoy más lejos de mi ciudad natal que, que de DAF en este momento, ¿no? Sí, yo Claro, tenemos una cultura muy compartida. A mí, particularmente, el candombe me fascina porque soy músico y nada, me siento eh, tremendamente hermanado con la cultura uruguaya. Así que eh, esto que me contás también me, me, me, me emociona porque el fútbol sí es un lugar muy sensible en Uruguay y también tiene esa cosa de, de las audacias brasileras, muy nostálgico con el hecho del de, de, de campeonato del mundo, ¿no? Eh, está muy legado a esa, esa, esa sensación nostálgica y por otro lado la, la famosa garra charrúa que es esa es ese ímpetu que tiene el uruguayo desde el país chiquito el paisito que tiene el tamaño de españa más o menos pues es enorme sí. el algunos piensan sí. que sí. El sí. es un sí. país muy grande en europa Claro, Luxemburgo, digamos, es un país chiquito, pero Uruguay, paisito, nada, es, tiene una extensión gigante, pero bueno, son 3 millones más o menos, creo, creo que son 3 millones. Sí, sí, sí, no claro, es, es, es, es una población chica para, para semejante extensión. Y contamos un poco del, del mercado uruguayo, entonces, eh, ya fuera de, de esta nostalgia y hablando un poco más de lo contemporáneo, del cine actual, de la publicidad. ¿qué, qué sí. ¿Qué mercado manejas vos? En este momento eh, estamos muy enfocados en, en tres frentes, que son creo que los tres frentes que están atacando en general en todos lados. Tenemos eh, cinematografía, que es local y regional, ¿no? tenemos películas que están saliendo en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay. Entonces eh, el, el tema película latinoamericana o película indie que la sufre para llegar a un fondo para... Poderse hacer es algo que sucede y es algo en lo que trabajamos con frecuencia. Dentro de esas películas podemos incluir, incluir el, el documental. ¿sí? ¿Vamos a hablar un poquitito pero... entonces de que en vos, Daf, tenés una empresa propia, ¿no? Con tus, con tus sí. socios. Sí. Eh, un socio que... uruguayo que se llama claro. Germán Lena, director de ¿Cómo fotografía. Se llama, ¿Cómo se llama? La, la, la empresa es genial porque tiene un nombre que, que tiene un juego de palabras que me parece exquisito. ¿Ah? La empresa se llama Color, o Colour, si fuera en inglés británico. Y tiene un juego de palabras porque mi socio es uruguayo. Entonces, el UR es Uruguay y el Col es Colombia. Entonces, eh, esto fue sin querer, queriendo, pero se dio de una manera increíble cuando le pusimos el nombre de la empresa. Y, y, y, y nosotros siempre tuvimos esa, esa idea que fuese una boutique de color. ¿sí? No, no, no queríamos meternos en áreas que no fuese el color y todo lo relacionado. Después, el, los, los modelos de negocio y algunas otras cosas te van obligando a meter mano en otras, en otras áreas. Pero, pero el fuerte de la empresa es color y somos coloristas y hacemos color con todo lo que eso implica. Sí, sí estoy viendo, las imágenes son alucinantes, digamos. Se ve Muchas que bien. hay como una mezcla de, de mercados audiovisuales, ¿no? Porque algunas cosas parecen ser videoclips y otras parecen ser... En eh, cine, eh, sí, largo, argumental, poco. contame un poco. ¿Qué tenemos, eh, largometrajes, tenemos documentales, largos documentales, proyectos para la televisión, eh, ahora con las OTT, entonces, eh, que me parece un poco decir eh, decirles OTT, eh, en plataformas, entonces, sí, Amazon, claro. Netflix, eh, HBO, eh, Disney, Plus, eh, con quienes estamos eh, con Amazon, con Netflix Perdón, y con Perdón, ya que estamos metemos un bocadillo. Eh, para las plataformas es muy atractivo trabajar en Uruguay, porque Uruguay, eh, a diferencia de Argentina, digamos, también es un mercado más pequeño, pero tiene una cantidad de equipamiento, porque hacen muchos servicios de producción, y la verdad que el equipamiento es envidiable, tienen muchísimo equipamiento en Uruguay, y tienen diferentes flexibilidad eh, respecto a las normativas laborales y, y también a las impositivas, ¿no? Entonces es un sí. país muy competitivo para, para hacer producciones y es un lugar favorito hoy en día para, para esas plataformas. Así que me imagino que estarás trabajando bastante. Yo voy a mostrar un poquitito tu demo reel para ir vale. ilustrando. Sí, estamos... Eh, bueno, hace, hace unos meses terminamos unos proyectos para, para Netflix Estamos en eh, el, el, el arranque de unas cosas para Amazon y para Disney, y, y, y está buenísimo porque, digamos que hasta este momento siempre estábamos acostumbrados a trabajar de forma local, y cuando digo local no digo Uruguay, sino regional, no todo lo que va desde un poco Estados Unidos latino hasta la Patagonia. ¿Sí? Porque por, ese, por esa versatilidad que tiene el, el audiovisual, estamos trabajando para muchos lugares. O sea, yo trabajo pro, para proyectos mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, brasileros, eh, de una manera muy simple. Pero eso tiene unas características eh, puntuales, ¿no? Es, o la película indie con fondos que la sufrió para llegar hasta el momento de finalización, o una serie para un canal eh, más o menos reconocido o reconocido eh, que necesita un documental o un documental para cine o muchísima publicidad. Uruguay es un, como decías tú, es un hub de producción muy grande para, a pesar de ser tan pequeño, tenemos... Eh, ventajas impositivas para, para ese tipo de fines eh, regularmente en, en lo que es producción de series y, y creo que para publicidad también se va a empezar a hablar en eso Eso no lo tengo muy seguro, pero, pero creo que viene por ahí la cosa Y, y la gente está muy bien preparada Y, y hay mucho, mucho juguete Hay, hay, tenemos, eh, hay, muchos, hay, hay efectos. muchos efectos visuales muy interesantes Por lo que estoy viendo en el reel eh, sí. Contame un poco cómo, cómo interactúan con efectos visuales, con quiénes trabajan. Hay varias empresas con las que hemos trabajado los efectos visuales. Hemos trabajado, bueno, de los que están en el reel, que estás viendo, hemos trabajado con empresas locales. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Parato. Sí, son buenísimos. Son muy buenos, son uruguayos. Eh, digamos que con ellos hicimos algo hace unos años, hace cuatro años, lo puedo decir perfectamente, que fue cuando ganó Donald Trump. Su presidencia, hicimos un, un cortometraje que se llama Mamón, que era un robot ah, de Trump. Sí, el que famoso. Sacaba, que sacaba mexicanos este ahí robot. Está, está. Ahí, ahí pasó la imagen de Mamón. Eh, hicimos Mamón, pero eso lo hicimos en, en chiste entre nosotros. El eh, en de Donald Trump, ¿no? Una cosa así. Claro, claro eh, fue Alejandro Damián, y que para mí es un tipo muy talentoso, con una cabeza que le vuela, va más allá de lo que puede ser comprensible. Y cayó con ese guión, con esa idea, con todo, y fue muy divertido trabajar en, en, ese, en ese cortometraje. Pero aparte de ese cortometraje, hemos hecho mucha publicidad con ellos. Eh, hay otra postproductora que se llama Atlas, Atlas BFX. Con ellos también hemos trabajado muchísimo de la mano. De hecho, eh, nosotros ahora estamos en un espacio nuevo que hace parte de un hub audiovisual uruguayo que se llama Reducto. Acá tenemos una productora muy grande que se llama Cimarrón. Tenemos a Musiteli que es un rental house para cine. Eh, tenemos eh, cámaras, lentes, eh, todo lo que se les ocurra para, para ir a filmar sin mayores dramas. Y estamos nosotros, Color. Y también hay, una empresa, hay dos empresas argentinas acá. Una se llama Media Pro, que es una casa matriz de muchas eh, cosas relacionadas con el audiovisual. Y el otro es Boat que Boat es una empresa de postproducción argentina con la que hemos también trabajado muchísimo, son amigos de la casa además, entonces, eh, nada, como que siempre tenemos esas sinergias eh, de trabajo. Trabajar con efectos visuales es muy interesante, porque, y más que todo en el punto desde el, desde el color, porque muchas veces eh, no es que se trabaje dos veces, pero siempre se tiene que pensar que hasta que el efecto visual no esté puesto digamos un dinosaurio que venga caminando por el bosque, no vamos a poder dar por terminado el color, porque el color va a reforzar eh, muchas eh, cosas de la composición. Entonces también nos obliga a tener un diálogo permanente y muy franco con quien va a ser la postproducción y nos obliga a tener eh, conocimientos técnicos que van más allá del color. Entonces... Eh, Particularmente en los efectos visuales, es fundamental el rol del colorista técnico. ¿sí? Porque el colorista siempre es, ay sí, multiloco, te hago el look, está perfecto, que está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero aparte de eso, un colorista tiene que tener un background técnico muy exhaustivo y muy disciplinado. Porque si, voy a decir una barbaridad, si me llega un material en MV3, en MV4... Y yo lo doy por válido, soy un irresponsable. Sí, sí. sí. Eh, es y, el gran y, tema del colorista. El colorista es, es, es el, el, el último jugador, ¿no? Hablando de las metáforas futbolísticas, ¿no? El arquero <risa> y, y después del arquero viene el, el gol en contra. Así que no pueden haber goles <risa> en contra. Se tiene que hacer no. cargo de, de, de, de las últimas palabras siempre, ¿no? sí, Y muchas veces cuando a uno le llega el material. Eh, viene con, con, con unos grumos espantosos que hay que resolver, unos nudos que hay que desatar para, para resolverlos. Y hay que hacer casi como una forencia digital, podría ser así, para buscar el error y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Porque hay dos, hay dos soluciones, está hacerlo bien o volverlo a hacer. Y muchas veces el volverlo a hacer implica costos eh, que muchas veces las productoras no están dispuestas a asumir. Sí. Entonces, eh, también es una responsabilidad porque tienes que tener en cuenta el presupuesto de la otra persona y, y, y, y más allá del presupuesto, la emoción o lo que la otra persona quiere ponerle a su producto. Entonces, eh, el trabajo del colorista también es como también psicólogo a veces, porque es acompañar Te toca, te toca eh, conflictos que hay a veces en el equipo. Te toca sí. recuperar ideas viejas que se fueron perdiendo en el camino. Eh, sí, sí, el trabajo forense, como vos decís, eh, o arqueológico, para seguir hablando de arqueología, eh, sí, es, es así, te toca conciliar porque sos el último. Sos el último. Así que no, ya no hay más chances de, de, de postergar el conflicto y lo tenés que resolver en el momento, ¿no? Claro, y ahora con el, con el surgimiento de las plataformas, eh, digamos que hemos tenido que a, a, adaptarnos a, a, a la manera de trabajar de las plataformas. Tiene todas las cosas buenas de, de, de la plataforma, que es orden y progreso, por así decirlo, pero también tiene otras que no son tan buenas y es justamente timings y cosas un poco más acotadas y ritmos que son un poco más infernales. Entonces, lo bueno de todo eso es que, esos conocimientos también los vamos a ir, los vamos volcando en otros procesos que, digamos, han sido más eh, naif, por así decirlo, no sé, en publicidad, ah, publicidad me grabo y hago lo que tengo que hacer, y después vos en color, lo arreglas, y bueno, a veces no es tan así. Eh, o, o lo mismo con una película. Entonces, eh, todo esto ha sido como una super eh, bola de aprendizaje que nos ha permitido eh, acceder a esos proyectos, que tampoco ha sido gratuito, ¿no? Porque, porque esos conocimientos hace 15 años no estaban a, a, al alcance de la mano como... como ¿Y como cómo era. llegaste a esos conocimientos? ¡Uf! Esos conocimientos se llegó por años, por experiencia y por golpe y por raso también. Eh, cuando yo empecé a... Cuando, cuando ya estaba acá en Uruguay, eh, te conté, ¿no? Hacía cosas en TrueSpace, en Premier, tenía una Matrix en Colombia, hacía alguna que otra tontería y una productora pequeñita, acá en Uruguay, necesitaba un editor. Entonces, eh, yo mandé mi reel, y mi reel tenía algunas cosas de motion graphics, eh, yo manejaba algo del combustion, del After Effects, el Premiere, eh, y nada, me contrataron. Llegué a trabajar ahí, y lo primero que hago es el Final Cut. Y bueno, veo la interfaz y digo, bueno, esto se parece al Premiere. <ríe> en la universidad nos habían enseñado Final Cut y nos habían enseñado Avid, pero, pero nos habíamos enfocado muchísimo en Premiere, entonces era como, bueno, Hacerme amigo el final, por suerte el final no era algo muy, muy, muy enemigo, era más bien muy amigo, mm -hmm. extraño, ese viejo final. Y, y ahí arranqué. Ahí arranqué, entonces, en eh, esa productora pequeñita hacía de todo. ¿no? O sea, eh, hacía, editaba, eh, hacía alguna gráfica, eh, servía el café, abría la puerta, eh, todo. Sí, pero yo me refería a, a ese conocimiento que vos decís que las plataformas te, te empujaron a... a, a ah, bueno. Sí. Iba, iba, un poco, iba un poco por ahí, porque eso hizo que, que me empezara a preguntar cosas, ¿no? De, de, de, veía procesos que decían, esto no puede ser tan así como lo estamos haciendo. Aquí hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que, ¿por qué acá se ve bien y acá no se ve bien? Entonces, eso me hizo empezar a, a, a investigar, ¿sí? E investigando... Llegué al, al CFP, SICA, y ahí conocí a Eduardo Sierra, a Laura Viviani, a Salvador Melita. A Salvador lo conocí como compañero de clase, que es algo que le agradezco a la vida. ¿Qué que, que estuvieron juntos? Estuvimos aprendiendo Scratch juntos. Ok, o sea que vamos a contar un poco para los que no, no conocen qué es el CFP. Es el Centro de Formación Profesional del Sindicato de Cine Argentino. Argentina. El sindicato de cine argentino, además de sindicar a, a los profesionales, ofrecía talleres eh, en el barrio de Constitución y bueno, ahí eh, se daban clases de diferentes formaciones. Y una de ellas era colorista, ni más ni menos que con Edu Sierra, que es eh, uno de los pilares del color de, de Argentina, ¿no? Eh, pero Edu, ¿te está, daba Scratch? ¿Quién me no, estaba dando? Eh, ¿Edu daba Resolve? Bueno, ¿La Vinci? Eh, da Vinci 2K, si no recuerdo de esa época. Y la que daba clase de Scratch era Laura Viviani. Claro, era Laura. Sí. Era Laura. Y, de todas formas, yo el Scratch lo conocí antes por de Lisboa, que es el Sales Representative para América Latina de Asimilate eh, porque en una productora donde trabajaba, compraron un Scratch y fue tipo, bueno, tómalo. Y fue tipo, lo abrí, ¿qué es esto? <ríe> no entiendo nada. Entonces, Vlade, muy amable, eh, tuve una sesión de instrucción donde aprendí un poco a manejar Scratch. El Scratch es esta aplicación que tengo justo acá en el fondo y también vos tenés ahí Scratch con tu Surface de control de color. ¿Y, sí, tengo... y ¿qué, bueno. qué monitor tenés actualmente conectado? Monitores. Tengo dos ahora. Bueno, tengo mi, mi máquina, que esta es una Mac Pro de las nuevas, las que son un rallador de queso. Eh, recomendadísima. Y después, para mí, para trabajar, tengo un eh, Sony BBM-X310, que es un Ferrari, HDR, un es una máquina hermosa. ¿sí? Eh, está homologado, o sea, es, es, es homologado para plataformas, es como su, su fuerte... Sí, sí lo, lo, lo homologa, digamos, Dolby Vision, le da el visto bueno, porque tiene una relación de contraste de 200.000 a 1 cubre el P3 y tiene un pico de 1000 nits. Esas son como las tres condiciones que pone Dolby para homologar un monitor HDR profesional. Y es Green One que eso te da la, la, la pauta de que tiene una respuesta lineal, que es fácil de calibrar. Eh, acá, por suerte, en, de, de mi lado del río, del charco, como decimos nosotros, también tengo yo un HX310 para dar clases, así que están invitados también a hacer las prácticas profesionales con, con un monitor como el que tiene DAF, ni más ni menos, ¿no? Para poder hacer trabajos en series para Amazon, para Netflix. Seguí contando. Claro. Este chiquitín es, es como mi monitor, mi, mi, mi biblia. Y al fondo tengo un PDM 550, que es otro monitor grado 1, eh, pero de 55 pulgadas, HDR también, pero para clientes. Claro. Eh, eh, que tiene la ¿Tenía? particularidad de tener un espacio de color P3 y demostrar claro. todo esto. Por ejemplo, para cine es muy cómodo para trabajar, porque muchas veces eh, nosotros tenemos un tiro corto en nuestra oficina, entonces no tenemos espacio para tener un proyector, más todas las necesidades que un proyector eh, implica. Sí, sí. Entonces, eh, nos resultó bastante interesante contar con ese PBM 550, eh, también fue como nuestro primer... Eh, esbozo o acercamiento a lo que fue el HDR, ya después apareció este monstruo que tenemos a la izquierda, eh, a mi izquierda, y, y, y a partir de ahí fue donde donde explotó todo. Entonces nada, eh, me manejo en Scratch, eh, Scratch y yo somos un solo corazón. Eh, mucha gente, incluido tú, me bardean por por el Scratch, de todas formas no, forma, no, es... no para nada. A mí, a una... mí el, el Scratch lo que más me gusta y que me gustó siempre fue la flexibilidad de acomodamiento de la interfaz a cualquier resolución. Cosa que era un dolor de cabeza en todas las otras eh, aplicaciones. Eh. Y además que utiliza muy bien la segunda pantalla. Si tenías dos pantallas, la segunda era el Clean Feed que vos necesitas para trabajar, lo cual no era factible en ninguna otra herramienta. Hace o sea, relativamente poco Resolve agrega el concepto de Clean Feed que Scratch sí. manejaba hace un montón de tiempo, así que para nada, a mí... No, pero como, como estamos en un mundo más resolve en estos momentos, pues... eh, digamos que es como un bicho raro. Scratch es una herramienta increíble, eh, bueno, el Scratch lo conocí por Laura, por Vlade, por pero también por Gabo Kerlegan, porque en el 2013, en esta búsqueda de conocimiento, eh, me fui a Cuba, Salvador había sido compañero mío en clases con, con Laura, que fue, o sea, yo le doy gracias a la vida por haber conocido a Salvador como un compañero de clases, fue una experiencia que creo que pocas personas han tenido, o por lo menos de mi edad. Y, y Salvador dictaba un taller en, en, en Cuba, junto a Gabriel Kerlegan, a Nancy Angulo y a Lili Suárez, de color, donde enseñaban todos los conceptos del color, eh, teoría, y después se hacen prácticas en Scratch cursazo, saso ahí conocí a Gabriel, conocí a Lili y yo ya traía un backup importante porque obviamente mi conocimiento con el Scratch fue me lo pusieron adelante, resolvéme problemas y bueno, en todo ese momento fui aprendiendo y manejando y encontrando problemas me fui resolviendo y fui aprendiendo a manejarlo muy bien, al punto que en el 2015 me invitaron a mí a ser parte de ese taller como docente. Y en, la, y en el 2019 eh, tuve la suerte de reemplazar a Gabriel como instructor de Scratch en la escuela, porque Gabo mm. eh, tuvo la suerte de ponerse a trabajar en cinemática en México y estaba tan tapado de trabajo que no tenía chance de ir a, a Cuba en o sea ese momento. empezaste a dedicar a la docencia incluso? Entonces me dediqué a la docencia, aparte fue como... Eh, bueno, felicitaciones, ahora usted es docente en San Antonio de los Baños. Y eso fue tipo, wow, ¿Cómo así? Compártelo un poquito, es mucho. Entonces, eh, eso también me obligó a investigar muchísimo y a empezar a buscar más conocimiento, que no necesariamente era lo técnico, sino un conocimiento agnóstico y más global al respecto del color. Y eso me hizo darme cuenta de algo que ya me había dado más o menos cuenta antes, y es que uno no tiene que casarse con las herramientas. Scratch es una herramienta buenísima, tiene un, un, un sistema de administración de archivos increíble. Eh, el manejo de la de metadata es como su gran músculo. Eh, también eh, es agnóstico con el color, entonces uno puede trabajar en diferentes espacios de color al tiempo y hacer un montón de cosas... Sí, eso, eso lo maneja muy bien, porque no depende del timeline, el espacio de color, sino que cada, cada eh, slot que, que pertenece a un evento de edición puede tener un, un espacio, de, un working space distinto y una salida distinta. Es muy flexible con eso. Es súper flexible. Eh, a veces esa flexibilidad también es un poco extraña, porque a veces a uno le gustaría, le gustaría que fuese un poquito más transparente en, en dejarte ver qué está haciendo realmente. Porque uno uh -huh. lo hace y funciona y se ve muy bien. Pero es tipo, bueno, ok, pero ¿dónde está el truco acá? A veces a uno le gustaría tener el truco. Sí, un, un, una especie Entonces, de monitorización de lo que está sucediendo con, <risa> con los procesos de color, ¿no? Claro. Eh, es una herramienta muy versátil eh, para publicidad. Yo creo que para ver publicidad es una herramienta súper versátil eh, realmente ahora que tenemos un Resolve con la posibilidad de montar, eh, hacer efectos visuales y, y otras opciones de este concepto de, de, de One eh, Tool para todo, eh, realmente se está empezando a cambiar el paradigma, no eh, también por relación precio-resultados. Pero Scratch es una herramienta interesante para publicidad también desde el punto de vista del DIT. Para los DITs como... como no, el, el, el, el, crash el, lab, el famoso Scratch Lab, ¿no? Claro, el Scratch, el Scratch Lab, eh, y el, eh, o sea, en sí mismo el Scratch como herramienta para DIT es súper versátil por justamente el control total que le da uno para manejar metadatos. Todos los que trabajos yo... que están en el Demorrill están hechos en Scratch, ¿verdad? Todos, este este es Scratch. Ya después tenemos otros Demorrill que tenemos otras herramientas vinculadas. Ahora, ¿qué ¿Pero es qué este? se llama, perdón, se llama Secas, ¿no? El producto. Porque... No, sigue sí, se llama Scratch. Ahora es ah, ¿sí? Scratch BR porque están enfocándose en Asimilate hacia un módulo de virtual reality eh, muy fuerte. De hecho, es muy interesante. Desde hace más o menos dos o tres años está trabajando en el módulo VR, que, que permite trabajar con unas Oculus Rift puestas en los ojos y colorear en 360, que es una experiencia que más de uno debería tener en, en su vida, porque es muy extraña pero que está muy bien. Está rodeado de imagen. ¿no? No rodeado de imagen. Eh, y entonces, bueno, en Cuba, por ejemplo, me pasó que, que tuve la chance también de trabajar con, con un técnico de Dolby de audio, que estaban mostrando el Atmos, y, y e hicimos un pequeño experimento con los alumnos, eh, trabajando con, con Atmos y el 360 en la gráfica, y era una locura. O sea, eh, en cualquier momento la realidad de, empieza a ser muy fea y lo que empieza a ver uno... En, en las simulaciones empieza a ser buenísimo. Entonces, ya volviendo un poco, un poco a la parte académica, eh, me contacté con, eh, o sea, me, me llaman para ser docente. La docencia me obliga a, a empezar a, a entender eh, como la mecánica del por qué o del cómo se suceden las imágenes desde, desde el punto de vista digital. Eh, pasa algo muy lindo, o que para mí es muy lindo, y es que me, me lleva un poco a esa época donde yo estudiaba cine, que todavía era fotoquímica, entonces ver que los procesos se heredan y que traen un montón de información de esa época que se aplican perfectamente a este tiempo y que de hecho son muy valiosos en este momento. Eh, había cosas que por el, por el simple hecho de tener una interfase y ser algo digital, se daba por sentado y después reestudiando y reentendiendo y viendo todo el proceso, te das cuenta que no, que es lo mismo y que es importante tenerlo presente. Entonces, me, me, me hizo después contactarme después con la gente de Asimile y ya me volví instructor de Asimile y beta tester de Asimile y bueno, Scratch y yo, un solo corazón. Pero la, los mismos mercados y las mismas necesidades van haciendo que uno también adquiera otras herramientas y voy trabajando con otras herramientas. Y ya esto iba un poco con, con lo del conocimiento más global, o sea, yo creo que un colorista no debe ser aquel que trabaje solamente en Scratch, o en Da Vinci, o en Baselight, sino un colorista es aquel que se sienta delante de un Baselight, o de un, de un Resolve, o de un Scratch, o de un Nucoda o de un Mystica, o de la herramienta que se la o sea, incluso delante de un, de un Lumetric en el Premiere, que, que funciona, y, y sepa resolver, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista creativo, porque las herramientas, las básicas se repiten, y los procedimientos son más o menos los mismos. Es, eh, a mí me gustan también muchísimo los aviones, y mi cuñado es piloto, y creo que es como, como, como Airbus y Boeing. O sea, los dos vuelan, los dos hacen lo mismo, uno entra en las cabinas y son distintas, pero nada, es sí. aprender como el chirimbolo y ya está. La, la disciplina está por, por, por encima, ¿no? Eh, es el indio, no la flecha, ¿no? Eso se sabe. Así que digamos que eh, la herramienta tiene que estar subordinada al, al conocimiento del colorista y no al revés, ¿no? Cuando uno se subordina a la herramienta, mala cosa, ¿no? Eh, claro, porque aparte es, después puede haber problemas que su solución no está en la herramienta, está en el proceso o en el entender el por qué suceden las cosas. Y, y aquí es donde viene un poco lo de golpe y porrazo. Hace 15 años, cuando o se hacía un croma con la Sony, con la Canon 7D, yo qué sé, y decían, ay, pero se ven mordidos los, los bordes y nadie entendía por qué. Y bueno, dije, no, no, es la cámara para hacer eso, porque claro. existe el croma sampling y existe la compresión, y existe el codec Vos sos? mencionaste en muy poquito tiempo un montón de docentes, ¿no? Eh, Lili Suárez Rodes, Salvador Melita, eh, Nancy Culo, vos mismo no, como, como no, docente. Entonces, dos. Hay, Paz, que no lo menciono, pero que también es importante en claro, mi academia. En, en cierto nivel, digamos, lo que sucede es un intercambio. ¿no? Ya, que ¿Sí? uno, uno es docente y el otro no es docente. De pronto no, hay dos que... docentes estudiando uno del otro. ¿No? Totalmente. Eh, ¿Qué es ah, lo que...? ¿es podría lo que... yo decir, por ejemplo, que... Yo podría decir, por ejemplo, que eh, tengo muchas referencias, eh, no sé si es verdad o qué, pero, por ejemplo, eh, a mí me encanta Guerra de las Galaxias y, y siempre está la, la figura del maestro y el Padawan. Entonces, por mucho tiempo me sentí Padawan de Gabriel Kerregan, por ejemplo, y llegado aprendí muchísimo, muchísimo, y se lo agradezco muchísimo porque siempre fue, y él siempre ha sido muy desinteresado en, en su en compartir conocimiento. Aprendí de Colorfront, aprendí de Scratch, muchísimos, todo lo que yo sé ahora, en gran parte es gracias a Gao, a Lili Suárez lo mismo. Pero después de todos estos eh, hitos, eh, te conocí a vos también, y aprendí contigo un montón de cosas. Entonces, eh, está también ese, ese, ese dicho de es, nunca se para de aprender, y claro. nunca... Eh, nunca hay una cima, o sea, siempre está el camino, pero nunca se llega a la cima. La cima se alcanzará, no sé, cuando me jubile, yo sí, creo. Sí, sí, el mundo es redondo, ¿no? Entonces, Así que nunca, nunca no termina nunca, parecería ser. Eh, claro, entonces es este universo del HDR particularmente y aparece el, el universo ACES, que ACES apareció más o menos hace cinco años, y empecé a leer, pero, pero llega un momento donde uno en la lectura dice, ok, pero no entiendo. Necesito algo más. Y ahí fue donde te conocí. Que fue claro, tipo, claro. Dijiste, chicos, eh, en, tengo, tengo, el, tengo el secreto de haces ¿sí? Por así decirlo. El secreto, y, no. Y claro, una, una traducción inteligible, digamos, de, de algo que de yo no inventé, ¿no? Si no el si no, intérprete Fue la oportunidad de, de tener el conocimiento en castellano, también, que, es, que no es menor... Eh, de, de algo que es realmente muy poderoso. Y a partir de ahí empezamos a aprender lo que fue, tipo bueno, vino el HDR y todo este mundo nuevo que está surgiendo, que sí. siento que se está quedando y que va a ser el estándar de aquí a, no sé, 15, 20 años. Sí, va a ser y... la pantalla principal en el corto plazo. La pantalla principal sí. va a ser HDR porque hasta los teléfonos no. se están hacer. Uno, uno tiende a descreer esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo con la aparición del HD, decía, ay, pero si el PAL es tan lindo... ¿No? para que no hay tanta diferencia y ahora veo el pal me quiero matar porque digo, no, no, no, no no lo puedo ni ver cuando te vas acostumbrando al, al, al Ultra HD cuando ves HD te empieza a costar un poco no y lo mismo pasa con el HDR así que eh, no hay que descreer en que se va imponiendo una cultura visual nueva y después es muy difícil volver atrás claro, y hay una cosa que, que tal vez, no sé si me equivoqué pero el HDR me ha hecho a mí tener muchas reminiscencias de lo que era trabajar con fílmico eh, Nunca fui un color grader de, de, de laboratorio, o sea, nunca hice un, un digital intermedio como tal. Claro. Eh, siempre fui eh, una pieza dentro de, creo que Edu Ed Sierra o lo pudo, lo pudo haber sido mucho más, por, porque sí lo vivió completo, mm -hmm. ¿no? incluso desde el transfer de negativo, una luz, Sí, sí. Una cosa es el transfer negativo, otra cosa es el intermedio digital, que es el escaneo. ¿no? Eh, el, el escaneo en Argentina no, no, no fue, digamos, un, algo que duró demasiado tiempo, duró muy, muy poquito, eh, hubo como una especie de ensayo. Es más, a mí me tocó, esta película que yo trabajé para Fabio, me tocó ir, ir a escanearla a otro país y e imprimirla en otro país, porque no, no, no estaba muy aceitado... De manera, de manera coherente todo el proceso y está, era medio sucio. Yo lo sé muy bien porque yo trabajaba adentro de la empresa que hacía sí, el servicio, ¿viste? Y preferí no hacerlo acá, irme a España, a Tecnicolor, Madrid. Así que eh, fue, fue, un, fue un proceso que duró muy poco y que ya las cámaras, cuando aparecían los escáneres, estaban apareciendo las primeras redes, ah, sí. las primeras películas que daban... Un, un, un resultado lo suficientemente bueno como para elegir, optar por, por reemplazar el, el negativo y bueno, con el tiempo las cámaras fueron mejorando, si hoy en día eh, filmar el negativo es un lujo, digamos que pocos se pueden dar, ¿no? Es eh, más da, darse un gusto que, que, que la necesidad de hacerlo. Claro, claro. Pero con el HDR he sentido un poco eso, como que muchas de esas eh, partes teóricas que aparte de esta construcción de, del material en HDR, eh, son las mismas que tenía uno en el fílmico, eh, la misma curva de logarítmico, la manera de pensar la fotografía, eh, en estos momentos en los que todavía, eh, que eso ya en breve va a terminar de resolver, estoy seguro, eh, el ver en perfectamente todo el flujo de trabajo en HDR eh, que el fotógrafo tiene más o menos que decir, bueno, puede ser, pero el pensar en HDR es como, lo veo yo como un pensar hace 20 años en filmico. Y me, me encanta, la verdad me encanta, porque, porque hace que uno se tome las cosas en serio y no tan a la ligera. Porque hay algo que yo le critico a esta era moderna digital, y es que se democratizó tanto que también de paso se le sacó el valor que tiene que es el, el del artesano, el del sentarse y tener un conocimiento y una sensación de qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Es tipo, no, no es agarro, arrastro un archivo, lo meto en Instagram, le doy un look y se va. Es, es entender cómo puedo sacar el mejor partido de eso o cómo puedo, con la herramienta que tengo, buscar eh, que se vea bien. Y acá vuelvo a que es una película icónica maravillosa, pero de 16 milímetros, blanco y negro. Es alucinante eh, Daf, te quería eh, preguntar acerca, de entonces, ya, ya, ya tenemos un panorama más o menos de que tu formación original fue a través del diseño y la experiencia de tus padres y después eh, y fuiste entrando por el lado eh, de la informática aplicada a, a, al diseño hacia el color y, y que después tuviste tu experiencia en Cuba y... Y, y ese intercambio increíble con un montón de docentes, eh, ¿qué le recomendarías a la gente que está empezando ahora a, a interesarse en el color? ¿De qué manera empezar? ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías? Yo creo que, a ver, es fundamental en toda disciplina ser eh, curioso, ¿sí? Eh, hay, una, hay una cosa buenísima que tenemos ahora y es que con cualquier celular podemos ir a capturar imágenes y hacer cosas increíbles entonces yo creo que alguien que esté empezando puede arrancar con su celular a jugar ¿sí? hay herramientas en los mismos teléfonos que no son muy profesionales pero que digamos que empiezan a dar pistas de por dónde se puede ir en una corrección de color después es fundamental, fundamental estudiar eh, y no solamente en mi caso como color, sino entender lo que es la fotografía, el colorista tiene que entender lo que es la fotografía, el trabajo del fotógrafo, el, qué es una lente, cómo funciona la lente, cómo funciona un sensor, o sea, cómo funciona incluso el soporte del negativo fílmico. Eh, o sea, que es, un conocimiento técnico, digamos, que, que tiene que acompañar simétricamente al artístico, ¿no? Porque totalmente, el colorista no es como, la, la un abono. El colorista es un eslabón entre lo técnico y lo, y lo artístico, es como, como el alma y el cuerpo, es una cosa muy extraña. Invisible. Eh, totalmente. El, el montajista tiene alma, pero el montajista eh, es como ese minero que está buscando el diamante, lo encuentra, y después el colorista tiene que agarrar ese diamante, ver su composición, entenderlo, para después ahí sí poder pulirlo y, y, y mostrárselo al mundo. Claro. Entonces... Eh, creo, que, creo que el trabajo del colorista es sí o sí una parte técnica importante, y, ese, y, ese, y esa parte técnica no es, ah yo te manejo X herramienta, porque esa es una parte de la parte técnica. Hay un montón de cosas por detrás que tienen que ver con la luz en sí misma, con el, cómo una cámara guarda un archivo, cómo se comporta un archivo, cómo se codifica un archivo, que tienen implicaciones trascendentales en el resultado de una imagen. Y uno como colorista tiene que ser eh, consciente de eso, porque cuando le entregan a uno un material, uno es responsable por ese material. Y si uno tuvo la chance eh, del proceso de gestación de ese material, dar como apuntes para que fuese mejor, va a estar buenísimo. O de lo contrario, si uno recibe un material muy maltrecho, muy complicado, entender por qué está maltrecho y complicado y ver la mejor manera de tratarlo para que no se rompa más. Entonces el trabajo colorista, sí, eh, eh, digamos que la parte de, eh, que más nos gusta que es tipo voy a poner un look que se vea moderno que tenga eh, una sensación X o Z teal and orange eh, lo que sea está y es fundamental también eh, hay que ver muchas películas digamos, ¿no? la estilización claro la parte estilística es importante y también hay que educarla no hay que ver pintura hay que ver fotografía hay que ver películas a mí me gusta muchísimo la música escucho música eh, buscar la parte cultural que, que, que forja lo que tiene que ver con la, con la imagen que nosotros vemos. Pero debajo de eso, eh, el motor tiene que ser una formación sólida en entender el cómo funcionan las cosas y el por qué pasan. Eh, hay una, hay, una, hay una, una, un área del conocimiento dentro del color, que tú lo eres, y es el, el, el color scientist que es el científico del color. El científico del color no es un señor que está en un laboratorio donde hacen las cosas, sino es un tipo que entiende eh, el comportamiento de la luz eh, no solamente en su, en su entorno, sino en los dispositivos como los capturan y como los reproducen. Y eso es fundamental. No digo que los coloristas tengamos que ser color scientists, pero sí tenemos que Acercarnos a los color sí, scientists. Bueno, que... justo, justo tocas algo en, en lo que yo tengo otra óptica, porque yo entiendo de la ciencia de color eh, como se entiende en, la, en las academias universitarias donde es el fenómeno de la percepción del color. En cambio, el, los sistemas de captura eh, son ingenierías aplicadas. ¿no? Entonces no, claro. no es lo mismo. Para mí la ciencia de color está más ligada a lo perceptual y el término ciencia de color, cuando se utiliza en el marketing de, de las cámaras, en general es para tratar de, de, de, de, de ocultar una parte de la ingeniería. Tipo, bueno, esto es, a partir de ahora esto es ciencia de color, así que no sabes cómo funciona. No sí, sí. Te, responden, te lo sacan de cuadros y no ciencia, ciencia. Y la ciencia es todo lo contrario, la ciencia es un conocimiento compartido, existe el concepto de comunidad científica, entonces... Me parece ¿Eh? que, que dentro de, de las terminologías yo puliría y, y hablaría de ingeniería. Y la ciencia se ah, reserva para Férchil, para Queny, para, para algunos ¿sí? autores que en general no se tocan. Eh, es, una buena, es una buena recomendación la que me haces, porque, porque para mí el, el científico del color es como la mezcla de ambas cosas. ¿no? O sea, yo recuerdo que en Cuba, por ejemplo, el año pasado, que fue el último año que pudimos ir a hacer el, el curso por, por la pandemia, eh, no, en 2019, no en 2020, en 2019, antes de, de la pandemia. Claro. Eh, una cosa que hacíamos con, con Otto Passenheim, que también es un docente eh, argentino, eh, muy especializado en lo que es estructura y forma, eh, lo que hacíamos era, por deporte nuestro, salir a caminar todas las mañanas por los, por los caminos alrededor de la escuela en San Antonio de los Baños, que es un paseo que le recomiendo a aquel que tenga la suerte de ir a la escuelita a, a, a compartir cualquier nada de sus conocimientos ahí. Pero lo hacíamos salíamos a caminar y empezábamos a ver la luz de las mañanas, y empezar a ver cómo cambia la luz a medida que cambiaba la hora. Y un día se nos ocurrió la brillante idea de llevar a los alumnos, y fue, fue alucinante, porque fue hacerles entender por qué las sombras se veían, de qué características, a qué hora, en qué momento, eh, y es aprender a observar también la naturaleza, ¿no? Y eso fue algo que, que, la verdad, creo que a los muchachos les sirvió muchísimo. ¿Sabes algunas en fotos de, de, del establecimiento de, de, de la, no, escuela. la escuela? Es... Bueno, no hay Maravilla. manera de, de transmitir con imágenes lo, la vivencia, ¿no? De, como que ya, ya hablamos de, de Cuba con, con Maneli Plasencia, una colorista mexicana que también fue a estudiar a Cuba. Yo, yo di clases también en la escuela de Cuba y la verdad que que es una experiencia de vida más allá de, de, de lo académico y porque predispone a la gente a que se relacione de otra manera como a vos te pasó con Otto, ¿no? Poder tener la chance de poder caminar con Otto a la mañana y reflexionar sobre la imagen, eh, no, no se te da acá, en Buenos Aires, por no. ejemplo, porque no lo tenés a Otto tomando mate con vos a la mañana, ¿no? No, no, nos pasaba con sí. Kiarostami también ir caminando y ahora Kiarostami con una cámara así clavada grabando una vaca. claro. Qué alucinante. Pero hay una cosa que yo le hablando un poco así rápido de Cuba, que Cuba, la escuela, la, la considero como un Hogwarts, a los que les encanta Harry Potter, un Hogwarts del, de, de, de la, del cine. Porque tú entras en esa burbuja, que, que ya de por sí tiene un contexto muy, muy, muy interesante que es Cuba, pero entras en esa burbuja y... Duermes cine, comes cine, respira cine, habla cine, y estás interactuando con un montón de personas eh, de distintas disciplinas relacionadas al cine que te dan un crecimiento increíble. Y son personas que son o estudiantes o profesionales con los que estás eh, compartiendo conocimientos constantemente. Eh, yo creo que... Te, el... te estoy mostrando una, una imagen de que todos los que estuvimos en Cuba la, la, la, nos quedó impresa en la retina para siempre, que es ese... Esa pared esa. blanca toda escrita por, por, con grafitis de diferentes visitantes, ¿no? Eh, hay Art Never Sleeps de Coppola, uh, un montón de, de, de frases eh, interesantes este. que, que, que ah. te muestran un poco la, la, la, las cicatrices que tiene también ¿no? la, la escuela y, y las marcas indelebles que, que, que deja también la experiencia en Cuba, ¿no? Claro, eh, y tuve aprender un montón de cosas de, en conversaciones, o sea, hay, hay algo muy loco, no sé si, si, si sea conveniente decirlo, pero gracias a, a, a las conversaciones con, con cerveza y ron, aprendí un montón con Gabo, por ejemplo, <risa> eh, que, que en otro contexto es muy difícil. Me, la, me la de la cerveza y del ron, y del ron te claro. digo, el ron sí, es el complicado, ron, ¿eh? te confías por con el que... ron y... Lo que, te, lo, lo que aprendiste después te lo olvidas, ¿no? Hay que tener cuidado. Ese es, Ese es el problema, después hay que volver a, re, a retomarlo, pero nada, eh, el, el aprendizaje es fundamental. Yo creo que uno no debe dejar de aprender, uno no, no, no puede decir, ah, ya soy colorista y me largo y, y, y, y te hago las cosas. Y no, yo creo que es una... Que por... Mira, vos mencionaste, yo, yo estudié con Otto y eh, habiendo hecho la... La, la Escuela Belgrano de Bellas Artes, y Otto advirtiéndome, mira que hay contenidos que, que vos ya seguramente conocés, y yo hice encantado el taller de Otto, y la pasé súper bien, hice todos los ejercicios, y me, me encantó, digamos. Y Salvador Melita y Lili estudiaron conmigo eh, administración de color, y no es que se termina, y yo puedo estudiar de, de Salvador, y, y Salvador estudiar alguna cosa de mí, y yo a estudiar de vos, por ejemplo, te espero acá en, en el anterior para que des alguna clase de Scratch, ¿no? que, que, que, que, nos des, que nos des una mano con tu conocimiento acerca de, de Assimilate y que Cuéntame. puedas eh, traer tu experiencia a, a todos los estudiantes. Y también que te quería hablar para ir cerrando ya, digamos. Eh, ¿Qué pensás del, de, del rol del asistente? No sé si vos trabajás con asistentes de color, si existe ese rol adentro de color, y el rol de la mujer, ¿qué, qué participación femenina hay en, en, en Bueno, las dos cosas son importantes. Color, bueno, es una empresa que surgió en Uruguay gracias a que acá no existía algo así. Nosotros, eh, como país Uruguay, eh, estamos en la mitad de dos gigantes, Argentina y Brasil, que resuelven un montón de cosas. Entonces, eh, durante muchos años la respuesta a estos problemas era ir a Buenos Aires o ir a San Pablo, o si había más plata, Miami, Nueva York, lo que fuera. Entonces, eh, con Germán vimos la oportunidad de, de establecer una pequeña boutique donde eh, ofrecer estos servicios acá. Y eh, al principio éramos nosotros dos, pero empieza a aparecer más trabajo, empiezan a aparecer más cosas y empezamos a necesitar gente. Y lo primero que hicimos fue llamar a una chica que, que es montajista, eh, que le gustaba el color, que se llama Maggie, Maggie Esquinca, y ella viene, también fue a Cuba a aprender, y viene y empieza a aportar desde el punto de vista femenino, no quiero ser, no quiero ser, eso, eso, eso es como muy tendencioso, pero desde su manera particular de ver el mundo, otra forma de, de, de plantear el color y otra forma de construirlo. Y eso para nosotros fue súper enriquecedor, porque no es solamente la visión de nosotros como coloristas hombres, sino la visión de la mujer con su sensibilidad, con su manera de ver. Tal cual. ¿no? La, que ver, la, fue... la diversidad, ¿no? La diversidad enriquece siempre, ¿no? Y así como hay diferentes culturas, también... Eh, yo respeto la diferencia, digamos, ¿no? no es que somos todos iguales, no, somos todos no, igual no, de No, somos, ¿no? Somos, me parece. Y se crece muchísimo con la diversidad. Después Maggie, eh, ella su corazón es de montajista, entonces se fue a Portugal a ser asistente de una montajista portuguesa, que en este momento se me escapa, y ahora ella está muy metida en el montaje, entonces digamos que perdía una gran colorista, pero gané una gigantesca montajista, que sí, bueno. es una gran amiga, y después eh, apareció eh, Cindy, que es mi asistente, eh, Cindy, que es de Uruguay, japonesa, hija de japoneses, pero nació acá en Uruguay, eh, tiene como lo mejor de, de, de, de los japoneses, que es orden y, y, y método, es alucinante. Y el trabajo con asistente es fundamental porque uno siempre piensa que el asistente es aquel que hace todo y uno no hace nada y simplemente manda. Y no es así. El asistente es alguien que le soluciona a uno la vida para muchas cosas, pero que también está ahí para servirle de, o par de ojos para revisar cosas y para preparar los materiales de una forma mucho más correcta, no sé, no sé si está bien dicho, esté mucho más correcta, pero nos permite a nosotros eh, concentrarnos en lo que tenemos que hacer como coloristas, sabiendo que los pasos previos están resueltos. Entonces, claro. en, la, en mi caso, por ejemplo, Cindy, sí, lo que hace es preparar los materiales, eh, eh, buscar eh, organizar, hacer todo lo que tiene que ver con el login, eh, hacerlos consolidados Porque muchas veces cuando estamos haciendo una película o Una serie, tenemos teras y teras Y, teras y, teras de material y a veces no quiero trabajar con cienteras de material Yo necesito justamente lo que necesito para Sí, todo para ese trabajar. trabajo Si lo hace el colorista, que no, no está mal Que lo haga, pero si lo no, hace no, eh, pero... gasta la relación Con el proyecto, ¿no? Entonces, poder derivar ese tipo de trabajo A, a un principiante Hace que aliviane La carga y que además le da, le da la oportunidad a una persona que se está introduciendo en esto a, a, a, a, a, a colaborar e interactuar con un colorista que ya tiene experiencia y que puede encarar el proyecto del color completo y aprender de él. A claro, parte de aprender cosas que que ver con, con la parte técnica, ¿no? que, es, que es el otro lado del, del, del color. Perfecto. Y el trabajo, el trabajo del, del, del asistente es, es buenísimo, porque entonces yo muchas veces trabajo con los directores de fotografía en lo que son las propuestas, eh, trabajamos y después viene ella y el trabajo asistente es, bueno, yo le dejo mis notas, por ejemplo, eh, a tal máscara, hacer tracking. Eh, acá en, esta, en este plano, déjame otra propuesta que sea un poco más cálida porque la queremos revisar después con el, con el fotógrafo. Eh, este plano, pídeselo a postproducción de tal manera, porque lo que me mandaron estaba mal, o yo tengo que mandarle este plano a postproducción, prepáralo para que se lo mandemos a ellos, eh, y después todo lo que tiene que ver con deliveries también eh, es algo que aprovecho bastante el, el, el tener un asistente porque justamente cuando uno está, con, está concentrado en la imagen, está concentrado en lo que estás contando. Después todo lo que tiene que ver con deliveries, obviamente hay que saberlo, creo que el colorista debe ser, como en todo rol de mando, debe tener un conocimiento de lo que pasa. Pero eh, para mí es mucho más eficiente ya desde el punto de vista empresarial terminar un proyecto y empezar a colorear otro y que el proceso del render vaya en una segunda autopista y que de eso se encargue mi asistente. Y sí, es lo que, lo que hacemos. Aparte, y, después hay un, un chequeo técnico que hay que hacer, ¿no? Cuando uno termina el proyecto, alguien tiene que mirar todo el trabajo terminado también y verificar que, que todo saliendo bien y eso, ese trabajo es un montón de horas que a veces conviene hacerlo en equipo, distribuirlo y, y, y no, no quemarse los ojos, ¿no? porque uno a medida que va mirando un material se va adaptando y va perdiendo el ojo crítico y tener una persona de apoyo es enriquecedora tanto para el mercado, para la industria, para hacer crecer todo eso y también por un tema de eficiencia, ¿no? uno, uno se va desgastando ¿no? haciendo un trabajo y, y la idea de de tener asistentes me parece ideal. ¿El salario es, de, de un asistente en relación a un colorista? ¿Vos podrías establecer que es un porcentual? ¿Más o menos? ¿Gana la mitad que el colorista? Depende yo, obviamente del colorista, pero en, bueno. En el caso de color, son, son, son empleados fijos que tienen su salario. Claro. Eh, estaría, pero, pero eso ya es un problema que tenemos por el tamaño del mercado que tenemos en Uruguay. No tenemos tantos coloristas, entonces yo no puedo contratar a alguien claro. eh, como, un, como un asistente freelance. De todas maneras, y, a, y aparte el otro problema que tenemos, que gracias a que también estás tú, se puede empezar a solucionar a futuro, es que mucha gente eh, no tiene los conocimientos, entonces uno tiene que formarlos también. Claro. Y eso a veces puede conspirar un poco, porque yo necesito de pronto a alguien rápido y justamente en el proceso de aprendizaje puede haber... Bueno, ya saben, ya saben. Todo el tiempo se necesitan gente nueva entrando, con conocimiento, digamos que hay que considerar la, la educación como una inversión que después se recupera rápidamente, es un mercado en expansión, el de Latinoamérica, eh, las plataformas están pidiendo cada vez más trabajo, más especializado, más sofisticado y por suerte tenemos eh, mucho talento que necesita, digamos, de esa formación técnica adicional y métodos también artísticos eh, los cuales van a poder optar, eh, prontamente aquí eh, desde, desde mi sede Y espero, Daf, tenerte parte del cuerpo docente Aportando tu gran experiencia Y bueno, Buenas. te quería agradecer muchísimo Todo el tiempo que te tomaste La verdad que estuvimos un montón de tiempo charlando Compartiendo un montón de cosas hermosas Y emociones La parte de, la, de hablar del archivo y eso me encantó también Que era algo que no, que no lo tenía en, en mi bitácora y me gustó mucho porque me he olvidado del Diamond y de todas las herramientas que vos manejás. Eh, y bueno, eh, te mando un, un gran saludo. En algún momento me gustaría también hablar con el resto del equipo. Ya, ya realizaremos también sesiones exclusivamente entre mujeres. Así que sería excelente tener a, a sí. Cindy, eh, que, que además tiene un rol específico de, de asistente, y que cuente un poco. Sí, también maneja ColorFront, eh, TransCore, entonces claro. sabe lo que sentarse a, a digerir de tipo, no sé, tengo que sacarte un DCP, tengo que sacarte un... Todo el eh, tema del delivery más, es buenísimo. Más, es buenísimo. Y, y la responsabilidad que eso tiene, porque no es solamente sentarse y hacer render, sino no, sentarse, verlo. No, no. Es tarea de laboratorio, digamos, ya es una tarea de laboratorio... Eh, sofisticada, que hay que hacerla bien, porque eh, esa, esa sí que es la última persona que, que dice, bueno, chau, se fue el trabajo, ¿no? Con el esto termina, pero después falta un pasito más, que es el del delivery, ¿no? Que es cuando el referee pita el gol, ¿no? Ahí se acabó. se acabó. Entonces es fundamental. Eh, claro que sí, Cindy, eh, le digo, cuando está de licencia, bueno, en, en el Cono Sur estamos en verano, entonces eh, sí. todo el mundo están licencias, que es el momento ideal para hacerlo. Bueno, estamos en COVID, que hay algunas restricciones, pero es lo ideal. Pero sí, cuenta con esto. Gracias por la invitación para participar de la telea. Me parece una herramienta necesaria y que se agradece. Porque yo te decía, las veces que hemos hablado por fuera de, de, de este momento, que, que me hubiese encantado haber tenido algo así hace 15, 20 años. Porque me hubiese sacado muchos dolores de una vez en su momento. A mí también me hubiese encantado, te digo. Porque es un camino... Bastante solitario, a veces, el de la investigación y, y tener que ir a fuentes que hablan en inglés en general y hacer el trabajo de reescribir en castellano y ordenar el material. Es un montón claro. de trabajo que espero que puedan aprovechar y las generaciones futuras también, ¿por qué no? Y, y, y hay veces que uno se toca con, con, con, con colegas que comparten información, pero a veces uno se, se topa con otros colegas que no comparten un carajo de información, que también es frustrante. Entonces, que existan estos, estos, estos espacios es buenísimo, porque la verdad, el conocimiento crece cuando se comparte. Sí, y aparte, eso lo... si vamos a competir por algo, que sea por lo artístico, no por lo técnico. ¿no? La técnica debería ser el, el, el nivel cero del talento, ¿no? y después viene el talento encima, el gusto, la preferencia estética, ¿no? la propuesta estética que haga cada colorista, pero... Por lo pronto, lo técnico, inclusive las herramientas estéticas, porque existen herramientas estéticas. Hay manera de sistematizar y, y explicar teorías artísticas que, que nutren también la inspiración. Así Totalmente. que, bueno, Daf, mil gracias. Eh? Muchísimas gracias. gracias. Pues, por todo. Eh, mandamos desde acá un saludo a toda Latinoamérica y a los hispanoparlantes, a gente Muchas que gracias. está viendo desde España, que nos está viendo desde diferentes países. Y bueno, acá con un colombiano uruguayo eh, <risa> Los saludamos, los invitamos a, a que sigan estudiando a Que sigan formándose por siempre Esto no termina nunca, se lo digo yo Que me la paso estudiando cosas Porque no paran de aparecer cosas nuevas Y viejas, <risa> que seguro se reformula Y bueno, gracias, saludos <risa> Cuéntate, arriba? chao a todos Gracias ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, como <risa> dicen acá, sí <risa>